Hola, soy Claudio de vuelta. Ahora vamos a ver un poco el tema de los colores. Para ponerles de ejemplo los, las distintas formas que estuvimos viendo en el, los videos anteriores, eh, vamos a ver que los hice todo dentro de la misma hoja. ¿Cómo es esto? Bueno, acá en la barra de, de, de opciones generales, ¿sí? Fíjense que hay un botoncito, este dice ajustar la selección a la ventana, ajustar el dibujo a la ventana y ajustar la página a la ventana. Hago clic acá y voy a ver todos los objetos que estuve haciendo en los videos anteriores. ¿sí? Si yo quiero que la ventana se ajuste a estos dos objetos que seleccioné, hago clic acá y se ajusta. A los, hace zoom sobre esos dos objetos. ¿sí? Y los demás los deja afuera. Si hago clic acá, se ven todos los objetos. Ya estuvimos viendo que podemos eh, poner objetos unos arriba de, arriba de otros. En realidad, todos los objetos se van poniendo en un orden, desde el primero que hicimos, que queda más abajo, hasta el último que hicimos, que queda arriba de todo. Fíjense, esta estrella, que es lo último que yo hice, queda arriba de todo. ¿sí? Ahora, teniendo la herramienta de selección... Acá tengo la barra de colores ¿sí? y habíamos visto que yo tengo abajo la barra de colores una barrita que si hago clic y la arrastro, también puedo ver todo un montón de colores más disponibles. Entonces yo le voy a dar colores distintos para que se note mejor la diferencia entre unos y otros. Al círculo le voy a dar rojo, al cuadrado le voy a dar azul... A este círculo le voy a dar celeste, a este círculo le voy a dar amarillo, a este le voy a dar un eh, fucsia, ¿sí? Y a este, no sé si hay un naranja por acá, bueno, le voy a poner un verde oscuro. ¿sí? Entonces fíjense que yo puedo, si quiero, incluso a que los arrastre van manteniendo el orden, ¿sí? Este es el anteúltimo, por lo tanto, salvo que lo arrastre debajo de la estrella, va a quedar arriba de todos. ¿Sí? es este polígono. Entonces puedo ir seleccionando los colores. Pero no solamente seleccionando los colores de relleno. ¿Sí? Voy a acercarme más y le voy a decir que seleccione. Ahí está. Con este botoncito, ¿se acuerdan? Se ajusta a la selección de la ventana. O sea, lo que haya seleccionado, a eso se ajusta. Entonces, van a ver que cada elemento tiene un borde. Es posible que a ustedes no les aparezca el borde. En realidad sí les aparece, pero es tan finito que no se ve. Entonces, para eso, nosotros lo que podemos hacer es ir al menú objeto, ¿sí? Y vamos a relleno y borde. Entonces va a aparecer, debería aparecer, acá una, una ventanita con, a ah, acá está, este, no me defraude, Inkscape, con las distintas opciones. Yo, por ejemplo, selecciono el círculo y ya me aparece el relleno, ¿sí? el color del trazo y el estilo del trazo, ¿sí? en estas tres opciones. En estilo de trazo, le voy a decir que lo quiero más grueso. Entonces, acá donde dice ancho, le voy a dar al más. Y fíjense cómo el círculo va, eh, el borde del círculo se va engrosando. Le voy a dar bastante para que se note bastante bien. Y si lo mantengo apretado, ahí está. Bien. En color del trazo, ¿sí? Le voy a dar. Eh, esta... Esta, acá tienen, van a ver que hay varias opciones. Van a ver que está el, la, la opacidad. Qué tan opaco queremos que sea el borde de este de este círculo. Está en 28. Yo le voy a dar para que sea bien opaco. Fíjense cómo se va oscureciendo el borde hasta quedar en 100, que es el borde más opaco y bien ancho. ¿Está? Eh, que también lo podemos mover desde acá donde dice opacidad, acá abajo. ¿Está? Si yo quiero cambiar el color del borde, acá tengo las opciones, pero si lo quiero hacer rápido, mantengo apretada la tecla Shift, que es la tecla de la, de la flechita para arriba, la de mayúscula, y le voy a dar un color verde, que acá coincide con el color verde de acá. Entonces le voy a dar un color marroncito. Ahí está, es una especie de naranja. ¿Ah? Entonces fíjense que manteniendo la tecla Shift, en vez de cambiar el color del relleno, cambio el color del borde. ¿Sí? Entonces todo lo que yo tenga seleccionado, si le hago clic acá, cambia el relleno. Y si mantengo Shift apretado y hago clic, qué sé yo, no sé, eh, acá... Va a cambiar el color del borde. ¿En la estrella no se nota tanto? Bueno, voy a estilo de trazo. Le aumento el trazo, como hice con la estrella, con el círculo. ¡Uy! Se me fue el diablo. Y ahí lo tengo. Quiero que, eh, que se note más ese borde. Voy a color de trazo. Y acá le aumento el, el número alfa. ¿Sí? el número de transparencia, y le digo que sea más oscuro. Fíjense cómo yo mantengo apretado y se va poniendo cada vez más oscuro el borde de la estrella, hasta que finalmente se convierte en eso. No hay un número mayor al 100, sería el 100% de, eh, de opacidad. ¿sí? Después vamos a ver bien qué significa eso del color alfa, del, del, del, del alfa que aparece por ahí. Bueno, por ahora, y ahora vamos a ver bien qué es, esto que está acá, tanto en color de trazo como color de relleno.